Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos al último conversatorio abierto del Taller Sociológico 2021. Este, para el DEI es un gusto contar con la compañera invitada el día de hoy, Sol Prieto, de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la República de Argentina. Con ella hoy conversaremos un poco sobre la economía fem, fem, feminista, cuáles son esos cuestionamientos que desde el pensar de los feminismos se hace al mainstream de la, de la economía. Y la parte más importante, diría yo, la experiencia tan valiosa que están implementando en Argentina de buscar nuevas formas macro y microeconómicas que contemplen el trabajo invisibilizado de tantas mujeres. Este, yo creo que para no quitarte más tiempo, Sol, te cedemos la palabra con mucho, mucho agradecimiento de parte del TEI por formar parte de este espacio. Bueno, muchas gracias, Cristian, y gracias a todas las compañeras y, y creo que algunos compañeros también. Este, que, que se acercaron a este encuentro, este, la verdad que no, nos, nos llamó mucho la atención este, también en su momento la, la invitación, porque bueno, también la, la gestión es muy, eh, muchas veces es como que te, nos absorbe, digamos, este, mucho en, en, en lo que es la, la vida cotidiana, y, etcétera, y entonces la verdad que, que la oportunidad de, de poder discutir y hacernos un, un tiempo para discutir con compañeras y compañeros de, de movimientos populares de, de América Latina, la verdad es que es, este, es saludable también para, para nosotras. También les quiero traer de paso, antes de, de arrancar y, y, y, y como se dice, de soltar la lengua, como, <ríe> como le decimos acá en Buenos Aires, este, también traerles el saludo de, de Mercedes de Alessandro, que es nuestra directora nacional de Economía de Igualdad de Género, la primera directora, este, que bueno la verdad es que tenía, le, le interesaba mucho este, este espacio, este ni bien le contamos, pero bueno, no, no puedo estar acá porque estaba con, con, con una agenda muy cargada, con muchas responsabilidades, este, bueno, ustedes saben, el, el, bueno ahora vamos a hablar un poco más sobre todo desde, de lo que está pasando desde una perspectiva de género y diversidad, pero bueno, la verdad es que la, la economía argentina, digamos ya desde antes de la pandemia, este, había llegado, estaba en una situación, digamos, muy, muy delicada. Existió durante el gobierno de Mauricio Magri entre 2015 y 2019 un endeudamiento récord y en tiempo récord con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, digamos, como que estábamos en, en, obviamente en todas la, la, las negociaciones, este, tanto con los tenedores particulares como con, con el fondo y al mismo tiempo tratando de de resolver este, todos los problemas que ya venían, digamos, eh, arrastrándose desde el, desde el gobierno anterior, este, mucho cierre de, de pequeñas y medianas industrias, este, un, un, una pérdida muy importante del poder adquisitivo del salario, una situación de, de inflación este, muy fuerte, digamos, que, que se había prometido un 10% y llegó a superar el 50%, y... En ese contexto vino la pandemia. Entonces, bueno, eh, una y esto, y ya con esto ya me empiezo a meter en el tema que nos convoca hoy, que es, bueno, la, la importancia realmente que, que tuvo la dirección y la importancia que tiene en general la decisión de, del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la decisión en general del gobierno de que este gobierno efectivamente fuera feminista. Empezara, digamos, el camino, puede decir, efectivamente fuera, es, es, obviamente que es muy fuerte y no, no se puede este, construir un gobierno feminista en solamente un año, pero sí eh, se, se puso, digamos, muy, eh, muy fuertemente en el centro la decisión política de avanzar hacia un, un paradigma de justicia social, que incluyera la justicia de género. ¿no? En ese sentido, eh, bueno, el, el, el recorrido digamos, que, que vino haciendo el movimiento feminista en estos años que yo les conté, digamos, yo les, les hablé digamos, de, las, de las secuelas a nivel económico que, que tuvo el, el gobierno de Macri, de los resultados que tuvo a nivel económico, y a nivel social, por cierto, eh, pero digamos, durante todo ese tiempo, hubo un actor eh, emergente, sobre todo a partir del Ni Una Menos en 2015, un actor social este, que si bien tiene una, una memoria larga, digamos tenía una, una masividad nueva, y como nuevos bríos, que fue justamente el movimiento feminista en la Argentina. ¿no? El movimiento feminista y de la diversidad. Eh, desde el Ni Una Menos para adelante, como yo les decía, la verdad es que se multiplicaron la cantidad de, de asistentes tanto a las marchas del 8 de marzo, este, a las marchas por ni una menos, eh, y a los encuentros nacionales de, de mujeres que, que se hacen desde el retorno de la democracia en, en el 84 en Argentina, este, y empezó a existir digamos, una, una, una revitalización, podemos llamar, muy sana, de la, de la militancia popular, eh, y muchas Chicas, este, digo, chicas sin, sin, sin ningún tipo de juicio, ¿no? Chicas como, bueno, como las que lograron ahora la, la constituyente chilena, ¿no? O sea, como jóvenes, militantes, lideresas, que bueno, empezaron a, a llevar, digamos, sus su reclamos, su demanda y su, y su agenda, digamos, a la calle. Y entonces, bueno, el, el triunfo de, del Frente de Todos en el 2019, de algún, en, en algún punto, es como que necesariamente tenía que retomar esas demandas, tomarlas como propias y convertirlas en instituciones y en políticas públicas, que es lo que los movimientos democráticos este, en general tenemos a hacer en América, en América Latina. Entonces, bueno, dentro de ese marco general se volvió, digamos, como muy, eh, muy importante poder justamente plasmar estas luchas y estas demandas en instituciones nuevas. Una institución clave fue el Ministerio de las Mujeres, Géneros y, y Diversidad. Era un ministerio que antes no existía como tal, y que bueno, se buscó justamente empezar a generar una, una institucionalidad de cara a no tanto pensar políticas para mujeres, sino de cara a transversalizar la perspectiva de, de género y de diversidad en, todo, en toda la estructura del Estado. Una estructura que, por cierto, y, y ustedes este, lo sabrán y, y lo deben compartir, y es algo que, que obviamente no ocurre solamente en Argentina, sino que es estructural, los estados, digamos, este, en, en la región en la que vivimos, tienen una raíz colonial, tienen una raíz patriarcal, en muchos casos este, se construyen sobre, sobre, digamos, genocidios y todo eso, digamos, tiene este, sesgos, digamos, sesgos en el largo plazo, sesgos raciales, sesgos de género sesgos de, de diversidad, este, sesgos de clase, eh, entonces bueno, como, como se, se lo tomó, digamos, se creó el ministerio de las mujeres pensando siempre en función de, de esto, ¿no? de, de que va a ser un camino largo y que lo, a lo que se apunte es justamente a poder transversalizar la perspectiva de género para que a la hora de diseñar y de implementar las políticas públicas este, se tenga en cuenta que ninguna política es neutral en términos de género. ¿no? Aunque todas las políticas tienen efectos de género, eh, y si no, si no tenemos conciencia de los efectos de género que tienen las políticas, podemos tender a incrementar las desigualdades estructurales que existen entre varones y mujeres, cis, y también entre personas cis y personas trans. Entonces, bueno, con ese espíritu también, no solamente se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sino que se empezaron a crear áreas de género en distintas partes del Estado, y ahí es donde entramos nosotras. Eh, digamos Se crea también, eh, a partir de un proyecto que, que Mercedes de Alessandro tenía desde hacía mucho tiempo, y un vínculo que ya tenía también con nuestro Ministro de Economía, Martín Guzmán, este, justamente eh, aparece la, la posibilidad de crear esta nueva dirección de, de Economía, Igualdad y Género, con el propósito de empezar a considerar esta dimensión de género, nada menos que en las políticas económicas. Y cuando digo en las políticas económicas, lo digo en el sentido muy amplio, y esto también para, para dar una idea de, de cuáles son las áreas de intervención, que realmente son muchas, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con macroeconomía, política fiscal, política de ingresos, política de impuestos, política energética, digamos, Política de deuda, política financiera, todo esto, todo esto tiene efectos de género. Bueno, entonces había que empezar a trabajar en un lenguaje, una serie de indicadores, y obviamente también en una serie de políticas públicas, pero también de políticas dentro del, del Ministerio de Economía, y, y de manera transversal con otros ministerios, para justamente empezar a, a, eso, a meter la, la perspectiva de género dentro del análisis y la programación y la programación económica. Bueno, que suena muy fácil de hacer, pero es muy difícil de, de hacer. Entonces, bueno en nuestras, nuestras primeras dos líneas de trabajo, eh, cuando arrancamos, fueron eh, desarrollar un sistema de indicadores, de indicadores socioeconómicos con perspectiva de género y diversidad, que contuvieran las principales brechas de género. Ahora les voy a hablar un poquitito nada más de, de cuáles son esas brechas o las más importantes en, en nuestro país, como para que se hagan una idea sobre, bueno, sobre qué realidad estamos trabajando. ¿no? Y la otra, elaborar y hacer seguimiento de un presupuesto con perspectiva de género y diversidad. Esas fueron como las dos líneas principales. ¿no? Nosotras lanzamos el lanzamiento de la dirección, que estuvo, bueno, estaba Mercedes, estuvo el ministro, estuvo la, la, la vicejefa de, de gabinete, que es digamos la, la encargada digamos de del Gabinete Económico Nacional, Cecilia Todesca, bueno, muchas este, funcionarias y, y compañeras. Y eso fue el 9 de marzo, ¿no? El 8 de marzo había sido el paro de mujeres, pero había caído un domingo, fue el 9 de marzo. Eh, entonces, en esa, en esa presentación, en ese lanzamiento, justamente presentamos también nuestro primer informe que se llamaba... Eh, las brechas de género en la Argentina, ¿no? Estado de situación y desafíos, donde justamente hacíamos un análisis de qué efectos de género habían tenido las políticas públicas de Macri, ¿no? Sobre la, la realidad de las mujeres y, y las diversidades en, en la Argentina, en nuestro país. Entonces, eh, digamos que a partir de, de, ese, de ese informe, bueno, piensen esto de la fecha, ¿no? Fue el 9 de marzo, eh, y en ese informe justamente lo que decía era que la, las mujeres, digamos, de acuerdo a la, a la encuesta de usos del tiempo que se hizo en Argentina en el 2013, realizan el 75,7% de todas las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas. ¿sí? Todas estas tareas, ¿qué son? Bueno, son de algún modo la economía necesaria para que exista aquello que llamamos economía y el trabajo necesario para que exista aquello que, que, que llamamos trabajo. ¿no? Pensemos que para tener, por ejemplo, tal cosa como, como un mercado de trabajo, necesitamos gente que, que llega a la adultez, que llega sana, viva, este, alimentada, eh, educada, a por lo menos los 18 años de edad. Este, y para eso también necesitamos, bueno, este, gente que cocine que planche, que lleve a, a, a los niños, a estos niños que ahora son trabajadores adultos, pero que fueron niños en algún momento, a la escuela, ¿no? que, que, que, se, que, que tenga cuidado de que justamente de que duerman, de que se bañen, este, de que se alimenten, de que tengan ropa limpia. Entonces, bueno, nosotras ahí lo que planteamos es, bueno, para que existe entonces aquello que llamamos economía, existe toda esta economía invisible, en general, que es la economía de los cuidados. ¿no? Entonces, eh, debido a que, a que las mujeres realizan justamente el 75,7% de estas tareas, dedican muchísimas horas de, de su vida a estas tareas. ¿Saben cuántas específicamente en Argentina? ¿Alguien se anima a, a tirar una respuesta por el chat? A ver, así lo hacemos más divertido. ¿Cuántas horas en promedio dedican las mujeres en Argentina a las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas? Bueno, no hay ninguna valiente, ni ningún valiente. ¿18? No, por día no. Por día. ¿7? Excelente, sí, por ahí. sí, ¿6,4? Menos mal que no son 18. <risa> Pero sí, 6,4 horas por día dedican en promedio a todas las mujeres, y como producto de esto, obviamente tienen menos horas para destinarlas a este, formarse, para destinarlas a trabajar de manera remunerada. Entonces, por este motivo, ¿qué pasa? Bueno, la tasa de actividad, eso era algo que marcábamos en este informe, ahora les voy buscando mientras les hablo, les voy buscando el link, la tasa de actividad es de eh, es 21 puntos porcentuales, era, digamos, 21 puntos porcentuales, menor ¿sí? a la de los varones. La tasa de actividad mide este, la, la participación digamos activa en el mercado laboral eh, ya sea este, trabajando de manera remunerada o que, oh, acá, un llamado o buscando trabajo ¿sí? entonces eh, bueno esta brecha daba 21 puntos porcentuales acá ya les estoy pasando el link entonces eh, como consecuencia de esta de esta de este uso particular ¿no? que, que, que las mujeres de, hacen ¿no? de su tiempo, de todas las tareas. Ay, no me deja, bueno, no sé qué pasa, que no me deja A ver, pasarles el link. A ver, ahí, ahí está. Como consecuencia de esto, eh, ¿qué es lo que pasa? Bueno, las mujeres tienen menores tasas de actividad, menores niveles de formalidad o registro laboral, es decir, trabajan en menor proporción eh, que los varones de manera registrada tienen mayores niveles de desocupación, de subocupación este, horaria, y consistentemente la, la desocupación de las mujeres menores de 30 años, que son las que en general tienen más tareas de cuidado, duplica y más que, dupli y más que duplica el promedio de desocupación de la sociedad. ¿sí? Como consecuencia de esta desigual inserción que las mujeres tienen en el mercado laboral Respecto a sus pares varones, la, el nivel de ingresos es marcadamente inferior, ¿sí? Es decir, las mujeres registraban, esto era, les digo, este informe eh, juntaba valores prepandemia, obviamente, este, pero bueno, en aquel entonces la tasa, eh, perdón, el, el, la brecha de ingresos entre varones y mujeres en promedio era del 29%. sí. Y esta brecha, además, esto es, les juro que es importante, por una cosa que les voy a comentar después, este, se, es, es superior entre los trabajadores y las trabajadoras informales. ¿sí? Es decir, si era 29% en promedio, ascendía ¿sí? a 38% entre trabajadores y trabajadoras informales. Es decir, los empleos este, peor remunerados, podemos decir. ¿no? Y eso también se explica en gran medida, no solamente porque la inserción de las mujeres, digamos, en el mercado laboral eh, es desigual respecto a los niveles de, de tasa de actividad, de formalidad, de ocupación, sino también por lo que se denomina, y ustedes deben estar familiarizadas y familiarizados ya con esta idea, segregación horizontal. ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que las mujeres, cuando trabajan de manera eh, remunerada, es decir, cuando logran ingresar al mercado laboral, en muchos casos, en la mayoría de los casos de hecho, tienden a reproducir ¿sí? las tareas asignadas a los roles de género que las mujeres llevan adelante dentro de sus hogares. ¿no? Entonces, por este motivo, ¿qué es lo que ocurre? La principal actividad económica de las mujeres en Argentina es el trabajo en casas particulares, el trabajo doméstico. ¿sí? Son en condiciones normales, prepandemia, el 17% de las mujeres ocupadas, ¿sí? eh, se dedican a trabajar justamente limpiando en general y haciendo tareas de cuidados en casas particulares. Estos son los salarios más bajos, consistentemente, de, de, de toda la economía, ahora en promedio deben estar más o menos por los mil pesos argentinos, que son, son menos de 100 dólares, digamos, en promedio por, por mes. Eh, y además, bueno, realizan tareas en... Salud, digamos, donde son el 70% del personal de salud en Argentina son mujeres, entre las enfermeros y enfermeras son el 82%, y este, además realizan tareas de enseñanza, también con niveles alrededor del, del 75% de quienes trabajan en enseñanza son mujeres. ¿no? Entonces, debido a todas estas características, las mujeres tienen este, peores ingresos, peores condiciones de inserción, digamos, en el, en el mercado de trabajo. Eh, y, como, como consecuencia de, de todo esto, imagínense, todos estos valores, todas estas brechas que les acabo de enumerar, eran brechas que existían pre-pandemia. ¿no? Entonces, más o menos, esto fue, el, les digo, ¿no? el lanzamiento fue el 9, y, la, y, el, y se, se declara digamos, la, la pandemia, creo que cerca del 17 de marzo en Argentina, y el 20 de marzo del 2020 se declara lo llama, el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿sí? ¿En qué consistió esto? No sé cómo fue, ahora ustedes me contarán, este, allá en, en, en, en Costa Rica y cómo fue en sus respectivos países, pero <coughs> aquí el, el aislamiento social preventivo y obligatorio fue sobre todo en la primera fase de la pandemia para para evitar obviamente los contagios y, y el incremento del riesgo epidemiológico, se cerraron digamos, gran parte de los espacios eh, y de las instituciones destinadas al cuidado, es decir, escuelas, jardines, espacios de, de primera infancia, este, clubes, es decir, todos los lugares ¿no? donde mal que mal se socializaba lo que eran las tareas de cuidados y las horas de, de cuidados de niños y niñas, bueno permanecieron cerrados, si bien siguió habiendo clases, permanecieron cerrados. Entonces, obviamente que desde la dirección, a partir de ese momento, tuvimos este, el diagnóstico de que la, las desigualdades se iban a incrementar. ¿sí? O sea, que si ya las desigualdades eran tan marcadas antes de la pandemia, bueno, que esta situación de la pandemia eh, iba a incrementar las desigualdades, era lo que estaba pasando además, en los países de todo el mundo, y no eran solamente las, las desigualdades de género. no O sea, se incrementaron las desigualdades en lo que tiene que ver con las clases sociales, el acceso a la salud, bueno, en fin, muchísimas muchísimas desigualdades que se profundizaron este, por efecto de la pandemia, bueno, en eso también iba a estar las desigualdades de género. Y, bueno, desgraciadamente no nos equivocamos, ¿no? ¿Por qué digo desgraciadamente? Porque, bueno, debido a, justamente a a la pandemia, es decir, a la situación de, de, de, de, digamos, de que se, se destruyeran muchos puestos de trabajo y además no se pudiera, digamos, justamente por, porque el ASPO duró bastante tiempo, ¿no? y no se pudiera tampoco salir a buscar trabajo, y además los espacios de cuidado estaban cerrados, eh, el, el retroceso en la tasa de actividad, esto es en la participación laboral de las mujeres durante... Eh, el segundo trimestre del 2020, digamos, que fue el, el, el momento de mayor impacto de la, de la pandemia, eh, bueno, hubo un retroceso en la, en la participación laboral de dos décadas. ¿sí? Es decir, que si queremos buscar niveles de declive de, de la tasa de actividad de las mujeres tan importantes, nos tenemos que ir al 2002. ¿sí? O sea, recién ahí podemos encontrar este, tasas de... de de actividad tan bajas para las mujeres y además piensen que, bueno, no solamente implica un retroceso, este, es decir, vamos a decir, en el, en el tiempo longitudinal, sino que también tengan en cuenta toda la dimensión este, cualitativa ¿no? y, y, y, y dramática que fue el 2002, teniendo en cuenta que la crisis del 2001 en Argentina fue una de las crisis económicas y políticas más, más importantes, digamos, de, de la historia de nuestro país. ¿no? Entonces, bueno, un retroceso muy fuerte, ese fue el primer efecto así visible digamos, de, de la pandemia, retroceso de dos décadas en la tasa de actividad de las mujeres. En segundo lugar, una pérdida de ingresos, como consecuencia de esto, muy importante de las mujeres, pero también, eh, sobre todo, mejor dicho, de las mujeres jefas de hogar, en los hogares donde viven este, niños, niñas y, y adolescentes, ¿sí? Eh, en esos casos, la, la pobreza, digamos, en estos hogares llegó al 68%, ¿sí? es decir, niveles de pobreza muy altos, este, porque justamente bueno, la pandemia impactó más sobre los hogares con niños y niñas, más aún en los hogares este, con un solo adulto, una sola persona adulta a cargo, y más si esta persona adulta a cargo era este, una mujer. ¿no? Entonces la pérdida de ingresos en ese sentido fue muy importante, la pérdida de ingresos promedio de las mujeres en ese segundo trimestre del 2020 rondó el 10%, es decir, hubo una crisis importante, y obviamente vinculado a todo esto, o sea, yo lo digo aparte solamente para organizar un poco eh, esta, la, esto como se los estoy contando, pero también una crisis muy fuerte en los cuidados, no o sea, justamente por todo esto que les digo, no solamente este, los, los espacios de cuidados permanecían cerrados, sino que además todo lo que ocurría fuera de los hogares empezó a pasar dentro de los hogares, esto fue más trabajo, y además si pensamos que además había que ayudar a los niños y niñas con las tareas escolares, que en general este, ellos cursaban de manera remota, digamos, por, por internet, o porque la profesora, la maestra les mandaba las tareas por WhatsApp, etcétera, etcétera, bueno, Todas estas tareas de formación, digamos, de, de educación de niños y niñas y adolescentes, ahora están recayendo sobre su familia, ¿no? sobre sus progenitores y progenitores. Y ya sabemos que cuando recae sobre las familias, quienes más eh, tienden a, a tomar esa carga, justamente por todas estas desigualdades que venimos explicando, son las mujeres. Entonces, eh, la crisis de los cuidados fue otra consecuencia, digamos, muy, muy marcada este, de la pandemia. Eh, y en cuarto lugar, y con esto ya cerraría un poco lo que fueron los efectos de la, de la pandemia sobre, sobre la economía de las mujeres y de las diversidades en nuestro país, bueno, eh, lo que tuvo que ver con la afectación en términos sectoriales, ¿no? Vieron que por todo esto que yo les decía de que existe segregación este, horizontal en el, en el empleo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, primero que y esto pasó en todo el mundo, este, bueno hay miles de informes de Naciones Unidas al respecto, bueno, cuando decimos que el 70% de los trabajadores y trabajadoras de la salud este, son mujeres, estamos hablando de que, entonces, en la primera, lo que se llama la primera línea de fuego, ¿no? en lo que fue el combate al COVID, en, en el peor momento, este, justamente quienes estaban este, tratando con los pacientes, dando la cara, y, y eran trabajadoras esenciales, eh, eran mujeres, ¿sí? o sea, mujeres que la gran mayoría de ellas, alrededor de 60%, tenían niños y niñas a cargo, y bueno tuvieron que, que hacer digamos, malabares para, para poder sostener este, esta mayor carga laboral y, no, y, y, digamos, y, y de cuidados ¿no? dentro de sus hogares. Eh, pero también, les dije, ¿no? la principal actividad de las mujeres en Argentina es el trabajo doméstico. Bueno, cerca de 240.000 mil Trabajadoras de casas particulares, desde que comenzó la pandemia, este, aún no pudieron este, recuperar su trabajo, digamos, ¿no? porque justamente debido al cierre y debido al altísimo nivel de, de informalidad laboral en este sector, es decir, siete de cada diez eh, trabajadoras lo hacen de manera informal, sin aportes jubilatorios, sin estar registradas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como consecuencia de esto, gran parte de las trabajadoras de casas particulares perdieron el empleo. Pero además hay otros sectores este, que, que en general están altamente feminizados, por lo menos en Argentina, que se vieron gravemente afectados por la pandemia, tales como el turismo, la gastronomía, la cultura, etc. Entonces, debido también a la composición del, del mercado laboral, este, digamos, hubo una afectación este, más crítica también de, de las mujeres en lo que tenía que ver con su puesto de trabajo, y... Está viendo, o sea, y ahora esta es la buena noticia, está viendo una recuperación marcada, o sea, por suerte, digamos, consistentemente, se están mejorando, este, empezaron a mejorar hacia el cuarto trimestre de 2020 y ahora siguen mejorando los niveles de, de empleo y de, y de ocupación en, y de actividad, disculpen, en, en nuestro país. Sin embargo, las mujeres, y esto está pasando en todo el mundo, o sea, estaba pasando, o por lo menos en quienes van siguiendo esto, en Estados Unidos, en México, digamos que hay observatorios, etcétera, etcétera, las mujeres están volviendo, pero más tarde, ¿no? Están, están tardando más las mujeres en volver a la actividad laboral plena, vamos a decir, y esto probablemente se deba a que, vieron que, no, no sé cómo es la vuelta a clases allí, pero aquí, este, por lo menos, es como que hubo está habiendo digamos, todo un periodo de, de acomodo porque se crean burbujas, y si algún niño o niña tiene síntomas o resulta contagiado, bueno, toda la burbuja, o sea, todo el grado, vuelve al hogar, entonces es como que nunca se retoma completamente, debido a la, a la pandemia, la actividad escolar, y entonces esto obviamente arrastra fuertemente el empleo de, de las mujeres. no entonces, esto fue, como muy resumido, cuál fue la, la afectación digamos de la pandemia sobre este, la vida social y, y económica y laboral de las, de las mujeres, sobre todo en nuestro país. Discúlpenme que hablo así de mujeres y de varones, pero bueno, debido a que las estadísticas todavía no tienen perspectiva de género, de algún modo, este, para cuando hablo de, de datos, solo puedo referirme a estas categorías este, binarias, ¿no? No, no es por no incorporar la perspectiva de género, sino que es que no, no tenemos datos acerca de, de la población este, travesti y trans. Eh, pero bueno, entonces, ante esto, ante este diagnóstico que tuvimos este, acerca de esto que ocurrió, ¿no? finalmente, acerca de que se iban a incrementar las desigualdades, desde la dirección, que es una dirección además, de retomo que es de economía, igualdad y género, no es solamente de género, Justamente empezamos a pensar y a mapear, ya desde muy pronto, de ni bien arrancó este, la pandemia, qué sectores estaban sin cobertura, ¿no? Porque al principio, digamos, cuando se produce el primer cierre, bueno, existen, este, se empiezan a dar créditos blandos a, a empresas privadas. Bueno, rápidamente el Estado también este, puso en marcha un mecanismo llamado este, ATP, que justamente lo que hizo fue sostener. El empleo privado formal, y fue clave, digamos, el, el, el empleo privado formal, de hecho, no cayó eh, mucho en, en Argentina, y eso se debió a un gran esfuerzo del Estado para sostener los salarios este, de los trabajadores y las trabajadoras en, en el peor momento. Pero, ¿qué pasaba? Obviamente que se quedaban afuera, digamos, de, de todo esto los trabajadores y trabajadoras informales. Entonces, desde la dirección, este, a partir de este diagnóstico, ¿no? Porque empezamos a ver, bueno, a ver a dónde llegan, a dónde están llegando, por ejemplo, las eh, jubilaciones, bueno, llegan a estos hogares, a dónde llegan la asignación universal por hijo, digamos, que es un plan universal para niños y niñas que existe hace ya, desde el 2010, o sea, ya más de 10 años en nuestro país. Bueno, eh, empezamos a ver, digamos, dónde, en, qué, en qué hogares efectivamente se estaban quedando sin ningún tipo de ingresos debido a la pandemia, y a partir de allí formulamos. Eh, dimos los primeros pasos, obviamente en un equipo más amplio, de una política que fue muy importante el año pasado, como fue justamente el ingreso familiar de emergencia, ¿sí? es decir, un ingreso que estuvo destinado justamente a trabajadores y, y trabajadoras informales, para que este, pudieran acceder a un ingreso en este momento difícil. Pero, digamos, además de, de eso, ese fue, fue un, una política digamos, que tuvo perspectiva de género, porque se privilegió Digamos, si en el mismo grupo familiar lo pedían dos personas, se privilegiaba a la mujer. Además, llegó a las trabajadoras de, de casas particulares, tanto formales como informales, porque hay, es un sector que hay bastante este, pluriempleo. Entonces, bueno, ante la duda se, se, se jerarquizó la posibilidad de llegar, digamos, a esos hogares. Eh, y además, este, el, eh, llegó también a las titulares de Asignación Universal por Hijo, que en un 95% son mujeres. ¿no? Entonces, esto fue, fue una política digamos, muy importante, pero entre muchísimas políticas que se llevaron adelante desde el gobierno para justamente atender eh, a esta situación de pandemia, tratando de atajar los efectos de desigualdad de género que esta pandemia podía llegar a, a tener. ¿no? Bueno, recién les conté del... De, de, de, del IFE, pero también, digamos, se amplió esto que les digo de la asignación universal por hijo hacia este, cerca de hacia casi un millón de, de niños y niñas más, este, además de que hubo un bono extraordinario a principios de este año para las titulares de, del área metropolitana de Buenos Aires. Se creó y se amplió sobre todo una, una política muy importante que se llama este, tarjeta alimentar, que justamente consiste en una tarjeta con la cual las personas pueden. Este, comprar este, alimentos, esta tarjeta llega más que nada a titulares de, de la Asignación Universal por Hijo, es decir, para niños y niñas, hijos de trabajadores y trabajadoras este, informales, eh, y bueno actualmente está llegando a casi 4 millones de niños y niñas este, menores de, de 14 años, y esto también se debió a, a la ampliación, tanto en cuanto a los grupos como en cuanto a la edad, porque al principio cubría solamente hasta los 6 años de edad esta política fue muy importante sirvió para atajar para este, alrededor de cinco puntos porcentuales de, de indigencia debido, a, debido al impacto de la pandemia bueno luego eh, se creó también el programa acompañar digamos para justamente que es un programa de acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia previendo que las situaciones de violencia podían agudizarse este, debido a la pandemia, bueno, después, junto con ustedes se habrán enterado que el, en diciembre del año pasado se votó este, una ley que legaliza el, el aborto este, hasta el tercer mes en, en Argentina. Fue una ley muy importante, este, fue justamente una, una bandera muy importante para, para el movimiento feminista en Argentina. Y junto con esa también se votó la llamada Ley de los Mil Días, que es justamente de acompañamiento, un incremento, digamos, de... De, de, de las mensualidades, vamos a decir, como un adelanto, se podría llamar de la Asignación Universal por Hijo, ¿no? este, hacia una Asignación Universal por Embarazo, a nueve este, mensualidades para abarcar justamente la totalidad de la, de la gestación. Este, existió además como un reperfilamiento de un montón de, de deudas que, que, que, que esto, los titulares y las titulares de aguache Tenían con el ANSES, que era el organismo que se las daba, porque justamente durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Macri, eh, se habían otorgado, digamos, créditos desde el ANSES que tenían tasas superiores a la inflación. Y entonces la verdad es que le estaban en un contexto tremendo, se estaban comiendo los ingresos a los sectores que, bueno, que más lo necesitan, porque imagínense que quienes necesitan ingresos no laborales, efectivamente son sectores de la sociedad que no tienen acceso a ingresos laborales. Este, estables, ¿no? Este, se tomó además toda una, una línea de acción en torno a lo que nosotras llamamos la justicia menstrual, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cuestión que, que notábamos cuando nos juntábamos con organizaciones sociales, con, bueno, o con líneas este, de, de desarrollo social que trabajan en el territorio, era que muchas mujeres no estaban teniendo acceso a productos de gestión menstrual necesarios para, para mantener, digamos, este... Su, su salud y sus, y sus actividades. no, este, Muchas decían: Bueno, la verdad, tengo que usar un trapo, tengo que usar un pañal de mi hijo cortado porque este mes no pude comprar. Entonces, bueno, a partir de allí se incluyeron este, los productos de gestión menstrual dentro de la, la devolución digamos, de, del IVA a, estos, a los productos este, que se compran digamos, para titulares aguache o para también este, personas jubiladas. Este, hubo, bueno, todo esto se enmarca digamos en una cuestión más amplia de reintegro justamente de, del IVA, que es el, el impuesto digamos al, al valor agregado, se llama, que es como un impuesto al consumo, digamos, eh, y existe una, un reintegro digamos, de este impuesto a justamente los sectores vulnerados, o sea, a jubilados y jubiladas y, y titulares de, de asignación universal. Se creó, además que esto fue muy importante porque lo habían sacado también durante el gobierno de Macri, un badebecum de medicamentos esenciales gratuitos para los jubilados y las jubiladas, que son mayoría mujeres, no 67% de quienes cobran la jubilación mínima en nuestro país son mujeres, y más o menos estaban gastando en promedio unos 4.000 pesos en medicamentos. no Bueno, estos medicamentos ahora, este, a partir de la, de la pandemia y de, de esta gestión, fueron provistos justamente de manera eh, gratuita, además hubo bonos a las jubilaciones mínimas, que como les digo, el 67% son mujeres, porque en nuestro país justamente hay solamente una de cada 10 mujeres eh, tiene los aportes necesarios, los años necesarios de aporte, como para poder jubilarse. ¿no? Entonces existe una herramienta que se llama moratoria previsional, que permite que las mujeres justamente puedan jubilarse a pesar de no tener los 30 años de, de aportes necesarios, entonces el 74% de quienes se jubilan por esta vía son mujeres y bueno perciben el, el haber mínimo, entonces los bonos a las jubilaciones mínimas están destinados a, a las mujeres. Después todo un programa de, de empleo muy interesante, este, el Potenciar Trabajo, que también se reforzó digamos durante este gobierno, el 67% de quienes lo reciben son mujeres, eh, se, se votó primero salió un decreto y luego se votó en el Congreso un cupo laboral este, travesti y trans para justamente poder incorporar a las personas trans en la administración este, pública nacional, este, hubo además todo un proceso en el marco de, de la paritaria de las trabajadoras de, de casas particulares, toda una mejora este, tanto salarial, es decir, se, se arregló un acuerdo de aumento del 42%, como también en los derechos, ¿no? porque también las, las trabajadoras de casas particulares no percibían plus por antigüedad, y a partir de este año comienzan a percibir un plus del 1% anual este, por, por antigüedad, y además este, hubo una fuerte inversión en todo lo que llamamos, justamente para poder salir de, de esta crisis con una perspectiva de género y diversidad, para justamente poder incrementar este, todo lo que llamamos la infraestructura en cuidados, ¿sí? este, se duplicó este, todo lo que tiene que ver con los fondos de, de infraestructura para construir justamente jardines materno-paternales, espacios de cuidado infantil, espacios de primera infancia. bueno Hubo un incremento muy fuerte también, que eso me parece que que es interesante, aparte teniendo en cuenta, bueno, vieron que ahora hubo un cambio en, en El Salvador este, respecto al uso de, de bitcoins, bueno, y una de las cosas que he escuchado que decía el presidente era que justamente no hay acceso al sistema financiero por parte de la mayoría de la población, bueno, de la mano, digamos, de, de, de todo esto, del, del IFE sobre todo, pero de toda esta ayuda social que llegó de, de parte del Estado, hubo un proceso masivo de inclusión financiera, o sea, se crearon 5 millones eh, de cuentas bancarias nuevas. ¿no? Entonces, a partir de esto, se habilitan digamos, todas estas posibilidades que les digo, como por ejemplo, el descuento a, al IVA, digamos que el reintegro perdón, del IVA que se hace a los sectores vulnerados, la posibilidad de acceder a un crédito, a un crédito blando... bueno, Entonces, un proceso de, de incorporación masiva e inclusión financiera este, para, para, para amplios sectores de la sociedad, Debido a que, como se habrán dado cuenta, la mayor parte de las titulares de, de esta ayuda social son mujeres, esta fue una inclusión financiera este, muy importante para las mujeres. ¿no? Y además, otra cuestión este, que, que me parece importante es que se empezó a meter la, la perspectiva de género en los impuestos, ¿sí? O sea, es decir, debido a la pandemia hubo muchos este, incentivos, digamos, este, Impositivos, es decir, de descuento de lo que se llama muchas veces cargas laborales, ¿no? Eh, y justamente se, se crearon, vamos a decir, descuentos diferenciales para la contratación de mujeres y de, y de personas trans, digamos, que llegaron a exenciones del, del 85% incluso, ¿no? Y, digamos, en el marco de todo esto, o sea, ¿cuál fue nuestro trabajo en este camino? Bueno, además de, de participar del diseño, digamos, de esta política, fue justamente poder, por un lado, Hacer que todas estas políticas, primero que se supiera que se supiera que existían, y que estuviera presente la perspectiva de género. Entonces eso fue muy importante, y qué mejor herramienta para plasmarlo, que es justamente el primer presupuesto con perspectiva de, de género y diversidad. O sea, todas estas políticas, gran parte de estas políticas, quedaron plasmadas no solamente en informes que hicimos de la dirección, sino en el propio presupuesto que por primera vez en el mensaje incluye todos estos efectos de género, que, que tienen las políticas públicas, y además incorpora 55 políticas que contribuyen a, a cerrar brechas de género en 14 ministerios. En ministerios que históricamente son considerados muy masculinos, como el Ministerio de Agua Pública, como nuestro propio Ministerio de Economía, este, como bueno, el Ministerio de Transporte, o sea que son eh, ministerios donde hay muchísima inversión, y entonces digamos era muy importante poder incorporar este, la perspectiva de género dentro de esto, y llevar adelante todas las acciones de, de, de coordinación, ¿no? para que estas políticas efectivamente se llevaran a cabo y estuvieran plasmadas en el, en el presupuesto. Y además, como Argentina es un país federal, otra cosa que, que otra herramienta digamos, nueva que creamos de gestión fue justamente una mesa federal de políticas económicas con perspectiva de género, con las funcionarias que tienen los cargos más altos en los gabinetes eh, económicos de las 24 provincias argentinas. Así que eso, imagínense que también fue un gran logro de, del año pasado, porque obviamente que requiere este, como de mecanismos de coordinación muy importantes y muy necesarios también como para justamente poder eh, hacer que, que esto de la recuperación económica con perspectiva de género, que es lo que nosotras planteamos que es central, digamos, porque si no, el Estado invierte en áreas altamente masculinizadas, como la construcción, la industria, la energía. Bueno, justamente para que eso se pueda llevar adelante, para que tenga perspectiva de género esta reconstrucción, era muy importante poder hacerlo de manera articulada y a partir de una estrategia federal con las funcionarias en áreas, digamos, eh, históricamente masculinas. ¿no? Y además, bueno, participamos de, este, de la mesa interministerial de políticas de cuidados, justamente con la idea de poder avanzar hacia un sistema integral de cuidados que esté financiado por, por impuestos específicos en, en nuestro país. Así que bueno aún en un año donde, resumiendo no Mucho, muchísimo todo lo que acabo de decir, en un año donde, donde justamente la, las, las desigualdades se agravaron tanto, eh, lo, se mostró como, como clave tener espacios de este tipo. O sea, justamente esto... Esto sería como el resumen, ¿no? O sea, cuanto más se incrementa la desigualdad, más herramientas necesitas para efectivamente cerrar esas, esas brechas de género, y lo bueno es que dirigir los esfuerzos del Estado hacia eso efectivamente funciona, digamos. O sea, los países que en los 70 empezaron a adoptar estas políticas, caso Suecia, caso este, Canadá, bueno, mismo México, ¿no? Como que también sacó el presupuesto con perspectiva de género hace ya unos 20, 20 años, digamos, los países que emprenden este, este camino efectivamente tienden a cerrar brechas de, de desigualdad. Entonces, hacerlo justamente es muy importante. Y bueno, con eso termino. Muchísimas gracias, Sol, por, por creo que tantos aportes que hasta puede que nos un, un un poco, hablando ahí como con las... Compañeras, habían como, como varias pistas que yo creo que nos generaba esta tan, tan, tan, tan valiosa intervención y yo creo que aparte de las muchas dudas que nos genera, es como una invitación de pensar la multiplicidad de espacios desde los cuales los movimientos sociales podemos tener incidencia no solo en la calle, sino también problematizar, tomar y crear espacios dentro de la estructura estatal porque eso impacta el día a día de las poblaciones que históricamente han sido más pues excluidas y discriminadas. Quizá nada más para hacer una una preguntita así si corta para para respetar tus, tus tiempos. Nos parece muy interesante entender esa esa amplitud de género no solo como género igual mujeres, sino entender esa categoría en toda la amplitud que implica. Desde la dirección, ¿cómo han sido los debates que se han dado en torno a esa cuestión de entender el género como algo más que solo mujeres y mujeres cis? Espectacular la pregunta. Mira, fue muy importante, sobre todo por esto, nosotras veníamos desde un enfoque de género, o sea, como que... Eso también es importante. También yo creo que gran parte de estas cosas se hicieron porque muchas eh, porque en este gobierno hay muchas mujeres que venimos del activismo feminista o del feminismo popular o como lo quieran llamar. este O sea, como que, y que es importante, los engranajes del Estado, digamos, se mueven, pero cuando uno los mueve y los agita también. O sea, como que eso fue bastante importante. Y la verdad que, bueno, con Mercedes justamente nos conocíamos este, ya de, de antes, como les digo. Y siempre, las dos siempre nos, nos enmarcamos más dentro, obviamente, de, de, del feminismo queer. En Argentina el, el feminismo popular es muy queer, o sea, no, no es muy mujerista y, y, las, sí, sí. y el feminismo radical no tiene tanta, tanta, no tiene tanta presencia. Eso es importante también marcarlo, porque también para entender por qué, digamos, acá desde el 2012 tenemos ley de identidad de género y vieron todo el, el lío por usar una una palabra amable, digamos, que, que fue justamente poder sacar esta ley, por ejemplo, en España, digamos, que hay un uh -huh. feminismo radical muy, muy fuerte, que, que, que lo estuvo obturando también, o sea, desde el propio feminismo. Eso acá, la verdad es que o sea eh, no, nunca, nunca llegó a, a pasar, ¿no? Entonces, el tema, el gran desafío, ¿cuál es? Esto que les digo de las, de las estadísticas, ¿no? Es decir, nosotras queremos tener una mirada no binaria, pero, este, pero las estadísticas, con suerte, de la, de la política Ay, pública, te dicen varón, no, no, mujer. Que en Entonces, eso fue como importante, digamos, por un lado, ¿viste? Como poder eh, tratar de, bueno, de, de mostrar, hablar de las, de las personas trans y trans Ajá. sin tener los números para hacerlo. En el Ministerio sí. de Economía es importante tener los números para hacerlo. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que hicimos fue una revisión muy amplia de todo lo que fue el, el, el presupuesto y lo que estaba etiquetado hasta ahora. O sea, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, había muchas políticas que estaban etiquetadas como con perspectiva de género, porque justamente estaban, estaban vinculadas desde lo biológico a la, las mujeres. Vamos a decir, ¡Ah, las mujeres sí. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, eh, fondos para el cáncer de útero, fondos para el cáncer de mama fondos para eh, todo lo que tiene que ver con la salud de la madre y el niño, todo lo que decía madre, niño, digamos, todo eso estaba etiquetado, y la verdad es que no estaba, no había una revisión acerca de si eso contribuía a cerrar brechas de género o no, que era lo que a nosotras nos importa, digamos, del presupuesto, digamos, que reduzca la desigualdad. Entonces, a partir de ahí hicimos una, una revisión donde, por un lado, tratamos de incorporar eh, que eso también hay que decirlo que es muy importante, o sea, cuando digo que, que, que hay un feminismo queer y hay un movimiento de la diversidad muy fuerte en nuestro país, o sea, acá las organizaciones como, como, la, como la CHA y, y 100% Diversidad y Derechos, digamos, como distintas organizaciones de la diversidad, ya tenían un seguimiento del presupuesto, digamos, con perspectiva de diversidad. Entonces eso también, o sea, simplificó las cosas porque gran parte del laburo, por así decirlo, ya lo había hecho la, la, la sociedad civil. Entonces, bueno, se incorporaron ahí todo lo que son las acciones para el cumplimiento de la ley de identidad de género, y se sacaron justamente todas estas cosas que tenían un criterio más biologicista. Obviamente, no es que está resuelto, ¿no? O sea, como quiero decir, o sea hay que trabajar todos los días, por ejemplo, no o sea, incorporamos esto que te digo de las exenciones positivas para, para personas trans y mujeres en el Norte Grande, en el, que son todas las provincias del Norte Argentino, hicimos una reunión con las organizaciones travestis y trans de las provincias del Norte Grande, con por ejemplo el Secretario de Política Tributaria. Estas son cosas que uno dice, bueno, es una reunión, ¿qué importa? Pero ¿saben qué? Nunca había existido una reunión de ese tipo, del Secretario de Política Tributaria, que es, igual, es un genio, digamos como que yo le tengo mucho afecto, pero siempre los que ocupan esos espacios, imagínense, son varones con traje, varones cis, este, con traje, con título superior, este, y el abismo que hay entre eso y una persona trans que por ahí vive en Salta, que vive en Chaco, que vive en Formosa, es enorme. Entonces, ¿qué quiero decir? bueno se, se tiraron los primeros lineamientos, obviamente queda mucho camino por hacer, pero también es un camino que no es solamente de las instituciones y las políticas públicas, sino que también hay que llenarlo de, de contenido y de encuentros para que el Estado le pertenezca cada vez más a, a las disidencias. ¿no? Claro, sí. Sol, y quizás muy, muy rápidamente, que es una preguntita así breve que nos hacen en eh, Facebook, si se tomó en cuenta o se conversó un poco sobre mujeres rurales y mujeres urbanas. Eso estaba así, o sea, se, existe, digamos, el, el, la, la dimensión, o sea, y es tenida en cuenta por algunos ministerios, como por ejemplo el Ministerio de, de Agricultura, pero lo cierto es que ahí tenemos otro problema. O sea, la verdad es que los datos. Eh, uh -huh. Los datos de los que más nos valemos para diseñar las políticas públicas salen de una encuesta que se llama encuesta permanente de hogares, en Argentina, ¿no? que se hace trimestralmente. Esa encuesta eh, es de aglomerados urbanos. Digamos, es decir, sabemos, digamos, tenemos en cuenta la, la, que existe digamos, toda esta situación, pero también lo digo como una limitación clarísima, que es que bueno, o sea, la verdad es que no contamos eh, ni siquiera con la información necesaria sobre las mujeres en ámbitos rurales, o sea, tenemos que esperar al censo. Eh, ahí hay muchas cosas, ¿vieron? Cuando yo le decía esto de la estructura del Estado, bueno, o sea, que, que es patriarcal, que es racista, o sea, que es blanca y que también, digamos, es, es, es urbana, criolla, eh, y la verdad es que ahí queda muchísimo, muchísimo camino, digamos, por, por recorrer, porque obviamente que todas estas herramientas, por ejemplo, el IFE, fue todo un tema, o sea, que llegue. A lugares donde no hay cajeros, ¿cómo haces para que llegue el IFE a un lugar si no tenés una red de cajeros automáticos? Digamos, como bueno, hubo que hacer, se hicieron cosas, no hubo puntos de efectivo, digamos, se, se crearon, mucha gente se, se creó la, la billetera electrónica, pero también hay problemas de, de conectividad. Bueno, le, o sea, en suma, es una. Es una gran deuda pendiente que, que, que nos queda, digamos, para abordarla. Digamos, Sabemos que, que gran parte de la ayuda social llegó finalmente, pero llegó de una manera más lenta y, y más ineficiente. Pues bueno, este, yo creo que ahora lo que nos queda es agradecerte profundamente por compartir esta experiencia tan valiosa con nosotras, con nosotros, con nosotros. Yo creo que al interno de... El grupo, que somos personas de más de 10 países, sí, yo creo que, aparte de muchas dudas, hay como una espinita de inspiración para intentar que nuestras luchas cotidianas y organizativas avancen hacia procesos de institucionalización y la generación de políticas públicas directas para las personas. Este, solo a nombre del Departamento Ecomédico de, Invest de Investigaciones queremos agradecerte a vos y en vos a la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género por este momento tan valioso y les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en este Facebook Live. Muchísimas gracias y tengan linda tarde. Muchas gracias. Ah, y acá aparte en Argentina, los que hacemos ciencias sociales leemos mucho a Ginke así que también estoy muy contenta de, de hablar en este gracias. en este espacio. Les agradezco mucho por estar. Gracias a vos. Chao, suerte.